Cuando en el radicando de un radical tenemos factores, como en este caso el 3, podemos intentar sacar estos factores fuera de la raíz. Para hacerlo, podemos escribir el radical en forma de potencia. Recordar que esto se hacía dividiendo el exponente del radicando entre el índice del radical. 11 cuartos se puede escribir en forma mixta. Es decir, si dividimos 11 entre 4 en forma entera, 4 por 2 son 8 y nos sobran 3. Esto quiere decir que 11 partido por 4, 11 cuartos, es 2 y pico. El pico es 3 cuartos. 2 más 3 cuartos son 11 cuartos. Así pues, podemos escribir 3 elevado a 2 más 3 cuartos. O lo que es lo mismo, 3 elevado a 2 por 3 elevado a 3 cuartos. Si os fijáis, las propiedades de las potencias nos dicen que esto y esto es lo mismo misma base se suman los exponentes. Si os fijáis, esto es lo mismo que 3 al cuadrado por la raíz cuarta de 3 a la 3, ya que un denominador en el exponente equivale a un radical de ese índice. Aquí hemos sacado el 3 como factor dos veces. Si hacéis el cálculo para acabar, 3 elevado a 2 es 9 por el radical de índice 4 de 3 elevado a 3, que es 27. Así pues, podemos escribirlo de esta manera, con un radicando más pequeño del que hubiésemos tenido si calculamos 3 elevado a 11. Si os fijáis, podemos pasar de esta expresión a esta sin necesidad de hacer todos estos pasos. Solo es necesario fijarse en la división. Si dividimos el exponente del radicando entre el índice, 11 entre 4, este 2 es este de aquí fuera y el 3 es este de aquí dentro. Es decir, el cociente coincide con el exponente que tendremos fuera y el residuo coincide con el exponente que quedará dentro. Después solo habrá que hacer el cálculo final. En este ejemplo dividiremos 5 entre 3 y sabremos que el exponente de fuera será 1 y el exponente de dentro será 2. 5 a la 1 es 5. 5 a la 2 es 25. Hemos sacado un factor 5. Si en el radicando hay varios factores, haremos lo mismo para cada uno de ellos. Recordad, que las, ra las raíces cuadradas tienen un 2 como índice, aunque no se vea. Tendremos que dividir 2 entre 2 y 3 entre 2. Fuera tendremos 3 elevado a 1, que es 3. 5 elevado a 1, que es 5. Y dentro de la raíz tendremos 3 elevado a 0, que es 1, y 5 elevado a 1, que es 5. Este 1 no es necesario escribirlo. Si hacemos el cálculo obtenemos 3 por 5, 15, raíz cuadrada de 5. Este radical... Y este cálculo tienen el mismo valor. Si el radicando no está expresado en forma de potencias, podemos factorizar el número para conseguir potencias. 8 es 4 por 2. 4 Do, eh, es 2 por 2. Y este 2 volvemos a copiarlo. Es decir, 2 elevado a 3. Por lo tanto, esto es la raíz de 2 elevado a 3. Recordad que ahí tenemos un 2. Por lo tanto, la división será 3 entre 2. Un 2 elevado a 1, que es 2, fuera y un 2 elevado a 1, que es 2, dentro. Raíz cuadrada de 8 es lo mismo que 2 por raíz cuadrada de 2. En este caso factorizaremos el 160. Es 16 por 10, o lo que es lo mismo, 4 por 4 por 2 por 5, o lo que es lo mismo, 2 a la 2 por 2 a la 2 por 2, es decir, 2 a la 5 por 5. Si dividimos 5 entre 3, veremos que sale un 2 a la 1, que es 2, y dentro nos quedará un 2 a la 2. Este 5 está elevado a 1. Si os fijáis, cuando el exponente de dentro es más pequeño que el índice, la división va a caber a 0. Por lo tanto, no es necesario hacerla. No va a salir ningún factor. El 5 se queda dentro. Si hacemos el cálculo, esto quedará 2 por raíz cúbica de 4 por 5, 20. En algunos casos nos puede interesar poner factores dentro en vez de intentar sacarlos. Aquí el 2 lo tenemos fuera del radical. Si queremos pasarlo adentro hacemos el proceso contrario al anterior, es decir, los multiplicamos. Eso quiere decir que el 2 entrará elevado a 12. Y el 7 se queda donde estaba. Después podríamos realizar este cálculo si nos interesa.